En la vida, como en el deporte, visitan. Quirolean Compañerismo. Lagún tasuna. Inclusión. Guisáterasea. terácea. Igualdad. Tasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.